Retosando en el barro, hoy ya no se te ven los pies. Hay otros trabajando, vas a mostrarles quién manda hoy. Qué imbécil es el burro, llevando leña al calor del sol. Siempre siempre pachanga en tu revolcón Y saltas, reíjito, bailaste y, tazas, y no sabes para quién es la leña y te mueves, te burlas, te espelaste te no sabes para quién es la leña Retosando en la mugre no se te ve más el ombligo, mejor te vas probando. Si te va la manzana en la boca, burlándote del burro que arrastra leña y penas al andar con tu patada corta, voló ves transpirar, ignorás y saltás y reís y bailás y gritas y no sabes para